Bueno, aquí estamos Me voy a volver a grabar vídeos De momento, ¿vale? Con la cámara sin palo Porque a un palo Es una locura Cada día con palo es Demasiado pesado Bueno, pues ya veis La donde siempre arranco Últimamente Llevo tiempo, vengo para acá Para esquivar allí a la amiga La amiga la ha metido en 5G que yo sepa, y claro, le han metido mucha más potencia. La antena la tenéis ahí, vale. Entonces, claro, no es cuestión de estar pasando cada vez que entrenas al lado, pero pegado, pegado peligrosillo. Vale, así que vamos por aquí. Ya hace algún tiempo que prácticamente casi todos los entrenos me desvío por aquí y ya está. Por aquí la bajamos de la 150 metros o algo así. A ver. Venga, os voy a enseñar dónde dónde duermen los jabalís. Teóricamente, dónde duermen. Yo me los he encontrado por la noche, pero claro, me los he encontrado arriba, aquí arriba. Pero claro, no he visto si abajo estaban. Pero yo creo que es su sitio de dormir. Yo creo que es aquí abajo. Creo que es aquí ellos bajan o por aquí, se tiran por aquí y cruzan por ahí por el campo y se van para allá campo para allá a buscar comida por la noche por la tarde, no por la noche, por la tarde y ya digo yo por lo que veo de plano, que está súper aplanado yo creo que duermen aquí algunos por lo menos porque siempre he estado súper muy aplanado, ¿sabes? como muy hecha muy hecho cama Vale. Bueno, pues venga hoy nos tocan mira, a ver Aquí hay otro punto, este no, pero ahí está otra vez aplanado, ¿lo veis? Ahí hay otra vez otro sitio como aplanado, como cama, no sé. Yo es que cuando me lo he encontrado por aquí, me lo contado encontrado de sopetón aquí. Digo, si está aquí es que se ha despertado y he dicho, ¿quién es? no, No sé, bueno, vamos a seguir. Os explico un poco la tarea que tenemos hoy pues la tarea que tenemos o que tengo hoy es entrar más o menos unas dos horas ya que hemos cambiado de horario horario de verano y eso hace que se haga de noche a las ocho y media ocho y cuarto, ocho y veinte, ocho y media y eso me da más margen porque antes solo podía salir al mediodía entre semana una hora cronometrado y los viernes sí tenía algo más de margen y ahora con el cambio bueno, me lo puedo combinar mejor. Entonces, pues bueno, vamos a intentar poder hacer entrega de unas dos horas, entre semana, que bueno, de una hora a dos, pues ya varía. si ¿Sí te cuesta nocturna a la 1 a las 2 de la mañana esta es esta es vale, venga hay que atravesar un poco de asfalto lo que procuro hacer es de no ser que tenga que hacernos a veces cuando tenía una hora y podía hacer 12 kilómetros un poco muy fuertes eh, entonces sí apretaba aquí bajando pero si no voy despacio porque me destrozo los talones me destrozo los talones así que muy despacito y ya está ahora ya llegaremos a la zona otra vez de montaña tenemos montaña, asfalto montaña asfalto, muy poquito y luego ya montaña montaña, bueno, muy, muy plana aquí estamos cerca de casa y será muy plano tendiendo hacia arriba pero vamos, muy de muy tanque voy, justo voy a 5 a 5, a 12 por hora hoy, bueno, en el aire no lo podéis ver no lo podéis apreciar, pero hace bastante y creo que ha acertado menos en una subida que tengo ahora que ahí subo una subida un poco, bueno, no es larga ni nada pero, pero bueno, a veces pilla el sol y tal, bueno hoy con esto que es de bastante abrigo pues bueno, me dará un poco de calor, pero bueno luego enseguida volvemos a pillar otra vez trozos de aire y ya te enfría, te sobra había unos 14 grados porque mejor ya ahora va bajando, 13 no sé, que es calor para esta chaqueta pero es que hacía mucho aire todo nublado y digo, como me caigan cuatro gotas más que me pilla luego haciéndose de noche prefiero pasar un pelín de calor que no que no frío sobre todo en días que vas tranquilo Es un día que vas a apretar dices mira si voy a echar ligado por la boca pues aunque pase frío es que no lo pasas porque vas reventado pero si vas de tranquilo pues mejor ir un poco más abrigado a la cuenta casi bueno por cierto dos cosas, una, no hagáis caso en los tiempos de hoy porque entre que llevo la cámara aquí metida y tengo que hacer filigranas porque va súper embutida aquí a presión y tengo que pararme prácticamente corriendo no puedo, para sacar la cámara y limpiarle la lente porque la tocas y grabar así que bueno, mira, llevo la RACE ULTRA vale, normalmente llevo la CMT CUSHION vale y para tirar un poco más cortas estas están un poco más también de kilómetros y bueno, las otras las tengo recién compradas de hace poco unas azules, MTQ sin azules que le pongo en Strava y bueno, las otras la diferencia es que las otras tienen un poquito tienen algún milímetro más aquí de altura de amortiguación y algo menos aquí o vamos a decir que casi igual tendrá, mejor tiene un milímetro menos de talón muy poco pero algo se nota el talón va un poco mejor en estas un milímetro, dos milímetros menos de talón y eh, un milímetro o dos, porque al final estas son drog 8 y las otras son drog 4. Son 4 milímetros por un lado y por otro, te comes por delante y por detrás. Y entonces, pues bueno, más o menos eso. Un milímetro o dos más delante, que va mejor, sobre todo en, en plano, eh, no en bajada, en bajada inclinada no, pero en plano sí. Y en, en subida un poco peor, porque al final sale un poquito menos, es un poco más lenta, Estas es un poco más rápida Las race estas, estas son un poquito más rápidas para subir porque el drog es 8 y son más finas delante al final antes flexa un poco más es un poco, el impulso un poco más directo va un poquito mejor, se nota ¿eh? yo hago serie de cuestas con unas con otra y se nota que con esta va un poquito mejor pero para muchos kilómetros y mucha distancia la otra en general va mejor siempre que no tenga mucha bajada este jodido de la espalda, jodido de los talones entonces el drop 4 se queda un poco corto de talón entonces yo le meto una le meto una extra, una plantilla de 2 milímetros 2 o 3, no sé lo que hará dos o tres, solo un, la parte del talón y así le subo el drop a seis ¿eh? o siete, y entonces pues bueno me va un poquito mejor para tirar larga, que el domingo hice seis horas y media brutas me parece pues eh, va mejor uh, o sea que si no le ponen nada en el talón si no el talón, se va jodiendo ¿vale? bueno pues aquí vamos ahora llegamos a la carretera con los dos pueblos y y ahí pues luego cruzaremos el río Ya lo grabaré Contento ahora porque viene bastante agua Hemos tenido pocas que digo, ya verás Digo, esto una pena porque el río Se para allí, se corta Se corta de la sequía que hay a veces Y dice, hostia, se quedan ahí los peces Solos Como cortado, que ahí acaba Llegan los pajarracos, se los comen En fin, qué bueno qué hombre, pues te da un poco de pena no Que el río Se, se quede seco en ese tramo ya f, corta, ya no, ya no sigue el río es como, se acaba, ya no sigue ¿Vale? entonces, pues bueno, ahora está bien hemos tenido, ya sabéis lluvias por toda España y está bastante bien, más bastante agua está todo guay aquí bajamos con cariño y ya está Cariñito. y ya está. ¿Eh? ya estamos en el caminito de asfalto ¿Eh? ahora ya bordeamos un poquito y ya cruzamos el río No ha coincidido. No sé qué... <risa> fastidiamos un poco a los coches, pero yo cuando veo un coche de ahí me fastidio. Pensé que nos fastidiamos mutuamente. Vale. Sí, porque hay un paso cebra más para arriba, pero si no coincide que... O sea, estaban pasando coches, no me paro en ese paso cebra para pasar, entonces ya me espero el semáforo y claro el semáforo, si quieres hacer las cosas bien no pasarte en el rojo pues tienes que darle y parar a la gente, y ya está otra vez me paro yo se quedan muy un poco seguros bueno, por pues aquí ya estamos en el río en el río Tenas vale, vamos a ver cómo estamos de agua bueno, yo lo, lo vi el domingo Estamos a martes, <risa> lo voy a hacer dos días. Bueno, al menos no está muy contaminado, porque bueno, la espuma más o menos desaparece rápida, como veis, de ¿eh? más o menos. Tiene un mínimo de contaminación, no es que esté fino fino, pero bueno, ¿Ves? no está fino fino, pero bueno. Pero bueno, ahora viene agua y cuando viene agua no está tan contaminado, cuando empieza a secarse se queda más contaminado porque hay menos caudal nuevo, al que pasa el chico. Y, y eso no hay caudal nuevo y entonces se acumula toda la mierda, todo se pone más sucio, pero bueno, aún así aún así los, los peces no se mueren ¿no? o sea no se contamina tanto para que se mueran los peces pero, bueno bueno, pues aquí es donde se acaba cuando cuando esto se queda seco que no viene agua se acaba aquí, aquí un neumático enterrado, bueno, en el agua hasta donde llega nuevamente A ver, mira, ahora hay una profundidad no sé si el neumático lo quitaron o no, pero bueno, ahora hay casi un metro aquí de profundidad, bueno, pues aquí es donde se para aquí se para el agua y ahí ya no sigue, y de aquí para allá hay agua, y de aquí para allá se acabó el río se pasa en verano o épocas que... bueno, vamos con nuestra ruta yo esta ruta me he probado ya todas y bueno, por aquí se corta por aquí al final acaba en una carretera, y al final al cabo de un poco acabas en otra carretera Entonces no... Bueno, yo siempre tiro por aquí Pegado al río Entonces aquí sí que tienen margen Aquí, pues mira Puedes irte Al Puiggrasios, por ejemplo Que son 20, 23 Más o menos llegar arriba Si haces, depende cómo lo hagas Entre 21 y 23 Donde se trochas, ¿no? O sea, que no si hay más gente de, de entrar por aquí. También se puede ir a San Miguel del Pay, que un día con el Tony, que, que el Toni vive un poco más para arriba. Ahora vive en otro sitio, sin dar detalles, ¿eh? Y, y me enseñó el camino, un tramo, otro lo había hecho yo ya, pero un tramo que no había hecho. Me lo enseñó él para ir a San Miguel del Pay por el río. Bueno, ya nos queda menos. A ver, llevamos casi 8 kilómetros. Toca que hacer 10 de ida y de vuelta. 2 kilometrillos. Eh, vamos pegados al río, ahora vamos por la izquierda. Y llevamos, bueno, aquí hace un poco más, normalmente hay un poco menos de pendiente. Aquí hace un poco más. Vamos tranquilitos. 140 pulsaciones Aquí hace subida Va Un poco más justo 140 Bueno, eh, lo hago en tanto Aunque pierda tiempo, pero da igual Hoy es sesión de recuperar Bueno, ¿cómo lo haré un día en un Excel vale? Lo haré bien en un programita Un Estel bueno, no os es quiero tener este porque sale el gordo, pero os enseñaré un poco las proporciones para el que quiera, el que está empezando, que ya yo digo pues nada, pero el que está empezando, pues para que sepa un poco cómo organizarse los entrenos entre semana y el fin de semana, y bueno, cada uno a su nivel, pero eh, cómo sacar las proporciones de cuánto tengo que entrenar en tiradas de recuperadoras, hoy sé si un recuperadora, por ejemplo, flojita, de poca intensidad, eh, no muchos kilómetros, aunque, bueno, son 20, pero para lo que yo estoy un poco haciendo no es mucho, ¿vale? Y lo hago flojos. Entonces, eh, ¿qué proporción podéis usar? Pues muy sencillo. Siempre la tirada de recuperar un tercio de la tirada que tenéis que recuperar. Por ejemplo, has hecho una tirada larga de dos horas, ¿vale? Pues tendrías que hacer ahora en minutos. Eh, son 100, 120, pues tendrías que hacer 40 minutos, ¿no? 40 minutos tendrías que hacer de entreno para recuperar una tirada larga, siempre después de un día de descanso. Ese día de descanso puedes meter bici o pasear o un poco de, de pesas que no sea pierna, mejor, eh, ¿vale? En fin, tú haces la tirada larga el domingo, el lunes descansas o haces una actividad, digamos, recuperadora que no sea correr y el martes te haces un tercio de la tirada larga. Que has hecho dos horas, 40 minutos haces de recuperación, de, de correr, tranquilo, ¿vale? Sin pasarte, zona 3, 4, pero nada de apretar, ¿vale? Eh, luego, que por ejemplo hace una tirada larga de tres horas, pues la sesión de recuperar es de una hora. Así, en vez de por kilómetros, también lo puedo hacer por kilómetros, ¿eh? Más o menos. Eh, depende del nivel, pero también lo puedes hacer, yo qué sé, haces 30 kilómetros, pues la recuperadora de 30 kilómetros, por una persona que hace 30 en tirada larga, es 10 kilómetros. Ya está, 10 kilómetros, tranquilamente, ya está. Los ojos y está el martes ¿eh? el domingo la tirada larga como luego haces la tirada eh, normal digamos no la recuperadora un poquito normal por pues la mitad más o menos tirada larga haces 30 pues la tirada normal 15 ya está? que tirada larga es 30 minutos eh, o sea tres horas por hora y media la tirada normal vale <ríe> sencillo ¿eh? luego que por ejemplo dices bueno quiero hacer eh, una, ses una sesión lanzadera que yo le llamo no lanzadera que es una sesión preparatoria de una tirada larga que te va a dejar un poquito más cansado es decir no es una tira, no es una sesión ideal para ir a hacer una carrera porque no es preparativa de una carrera se prepara diferente no tiene que hacer mucho menos para una carrera pero pero para una tirada larga que te da igual ir un poco cansado pero lo que te interesa es entrenar Al final lo que te interesa es trabajar vale y progresar ¿no? entonces eh, pues bueno, si tú, por ejemplo, eh, tu sesión de tirada larga la vas a hacer de 30, 30K, eh, con la nivel que sea, ¿no? Y que son unas, vamos a poner 3 horas, ¿vale? Pues tu lanzadera sería aproximadamente 2 horas y unos 20 kilómetros, ¿vale? ¿vale? Eso sería la lanzadera. Y eso sería los viernes, para hacer tiradas largas del domingo. Ahí está todo, eso es muy importante tenerlo claro, no, no vas a hacer la lanzadera el día anterior. El día anterior hago 20, al día siguiente hago 30, hombre, lo puedes hacer. Pero no es como lo ideal para luego rendir en la tirada larga, ¿vale? Si quieren bachacar, sí, pero si no, no. Entonces, bueno, pues eso, o sea, dos partes de tres. ¿eh? Eh, tirada larga la voy a hacer de 20 kilómetros, ¿vale? Pues tu lanzadera sería de... no sé si ahora son 13 y pico, ¿vale? Pero bueno, eh, 40 minutos, o sea, no, eh, 80 minutos. 120... 120 de tirada larga, pues harías una lanzadera el viernes de unos 80 minutos, ¿vale? Y luego el sábado descansarías y luego el domingo harías la tirada larga. Ya está. ¿Qué hay mejores combinaciones? Sí, se puede mejorar. Sí, claro que se puede mejorar. Pero esto va a salir el tiempo como los muertos. Pero eh... así es muy sencillo. Recupero tirada larga, una tercera parte. Hago la tirada normal, la mitad de la tirada larga quiero hacer la preparatoria para, dejando un día de descanso entre medias, luego hacer la tirada larga, no lesionar ni tener las piernas entrenadas para todos los kilómetros que le voy a meter en la tirada larga, ahí está la clave. La clave es que si tú vas a hacer 30, claro, tú tienes que preparar el cuerpo con cierta cantidad de kilómetros. Si tú haces 10 kilómetros y luego quieres hacer tirada larga de 30 y te quieres que te salga bien, que vayan las piernas frescas, pues no van a ir frescas, ¿vale? No van a ir, digamos, eh, entrenadas. Más que fresca, entrenadas, ¿vale? Entonces, si tú vas a tal día voy a hacer 30 pues tú te preparas con 20 las piernas las tienes hechas a 20 le dejas un día de descanso y luego haces los 30 vale más o menos, bueno pues venga seguimos me quedan dos casas estamos perdiendo tiempo aquí lo han allanado antes la subida esta tenías que embararte con la bici esto cuando venías con la bici y tenías que apretarle, me acuerdo una vez que me hizo gracia uno que venía con una bici eléctrica, ahora explico. La pendiente que quedaba más o menos era esta. Esta, ¿vale? Y ahora, ¿ves? Han cortado, metieron la máquina y han comido esto, ¿no? Ves, La han alargado allí y entonces ya no hay tanta inclinación. En realidad está más guarra, porque han metido la mierda de grava esta guarra, que esto queda más feo que todo. Y la otra manera estaba como la forma de campo normal. Han metido... Esto es una guarrería. Pero hay gente que piensa que trabaja... Yo que sé, que hacen un bien y hacen una mierda. Porque mirar tocho de mierda. Para tirar aquí para que no haya barro. Y aquí lo único que hace es que vas pisando piedras malamente. ¿Vale? Bueno. Feas, además. Bueno, pues aquí eso. Te tenías que embalar con la bici. Cuando venías de allá te embalabas. Para, porque tenía bastante pendiente y no te podías quedar en medio. Entonces le dabas un acelerón, cambiabas marcha justo en el momento que estabas llegando aquí ya casi arriba cambiabas para encadenar digamos y traccionar un poco y claro tenías que venir con una marcha más larga porque si no te podías embalar no podías coger velocidad en una marcha muy corta ¿no? y hasta ahí me hizo gracia que una vez venía uno con una bici de eléctrica no era una bici eléctrica de las típicas de montaña era una bici eléctrica de rueda más gorda, como más de medio ciudad medio, no, no, no, era, una, no era una mountain bike ¿vale? y el tío iba confiado y yo lo veía, y yo me parece no me acuerdo si venía yo con bici o corriendo y yo lo veía y digo, ya verás este pues sí, sí, sí, se quedó se quedó ahí, vale o sea, llego ahí y digo, dice esto tira la bici, la bici, los cojones, la bici pues no tiró, vale, se quedó ahí justo ahí me parece, no me acuerdo, si puso los pies y si subió así un poco o tal pero digo, mira, te está bien por tonto por pensarte que la bici lo va a hacer todo, colega apreta un poco pon un poco de huevos ahí en algún momento, no dejes que la bici hombre, vale, que te ayude pero no quieras ya que te suba todo bueno, pues nos queda menos de un kilómetro pero bueno, alargaremos un poco más de los 10 porque el Strava cuando paso el track me suele dar algún metro más de nivel y me suele quitar algún metro de distancia entonces pues lo que hago es eso alargo 300 metros 200 más hoy son 20 pues con calar que 200 metros no creo que me quite más de 400 el Strava al pasarlo más que nada por si estás haciendo 20 porque luego en el Strava queda en 20 no queda en 19,8 que es lo que me pasa a veces yo hago de más y ahora si el Strava me quita casi un kilómetro y luego quedas y dices, coño por 200 metros entreno un en fin de semana por 350 metros me lo dejo corto y le metí de más, yo que sé, un montón. Y no así no lo complete Por el estraba que recorta. Bueno, vamos por aquí. Aquí una depuradora. Y aquí viene el agua limpia. En teoría viene limpia. Sale por aquí. Hombre, no se ve espuma. Sale espuma ahí de, del movimiento, pero es verdad que se ve limpia. Depuradora de Santeluela de Ronsana ¿Vale? no sé hasta qué punto es eh, limpia bueno, beber no bebas pero bueno, los peces viven ¿eh? los peces viven aquí no hay peces porque esto es, es temporal es un caudal temporal entonces aquí cada dos por tres está sin agua porque está cortada, porque riegan y tal entonces aquí no hay peces pero bueno, eso va a parar luego al tenas ahí, y ahí viven, o sea que bueno que razonablemente la depuradora limpia bien, está aquí a ver si se puede ver hoy. Ya que vamos con el tiempo olvidado, aquí ya huele a bacterias. Vamos a ver, pero está ahí. Aquí ya huele a bacterias trabajando. Vale, venga, vamos para adelante. Y ya llegamos. llevo 9,67. hoy hay agua hoy hay agua, otras veces no, y pasas por ahí corriendo cuando no, pues o saltas ahí, que ya está un poco justo o vamos como las personas, como la gente que pasea que se viene por este y yo decía qué guapo esto, que como que nace el agua aquí no es una acequia pero engaña, y pensaba que digo, hostia, qué guapo digo, nace aquí una nace aquí un río, no, esto se queda seco muchas veces, ¿eh? de hecho el domingo estaba seco, vale y mirad qué bonito es como si fuera un nacimiento pero en realidad arriba hay una acequia, después pues es que yo estuve un tiempo engañado y digo, qué guapo que nace el agua ahí luego vi que unos días nacía y otros días no nacía, digo, qué raro que unos días nazca y otros días no ¿ves? sale de la tierra, ¿eh? es como si salía de la tierra, pero en realidad hay una pequeña acequia entre en las hierbas que no se ve, que pasa el agua ¿vale? bueno, pues ya estamos casi ¿eh? vamos a acabar los 10k de ida y me falta los 10k de vuelta pero bueno, no grabaré porque yo ya sabéis que hablo mucho, no para parado hablar y si nos salen unos vídeos muy largos entonces yo ahora cuando ya llegue a hacer los 10, mira, ya me lo han marcado ya han marcado los 10 esto es porque hoy al estar dando vuelta algo más, me ha cogido algo más normalmente nos marca un poquito más arriba los 10, no tan no sé, 100 metros más para arriba me los ha marcado un poco antes de tiempo. Eh. Algo he hecho que no me he dado cuenta. Que gastó 100 metros más. Bueno, pues... Bien. Tiempo ni mirarlo. A 8,5 por hora. Nada, ni mirarlo. 10 kilómetros 09, lo veis aquí. Ahí en la izquierda, a la izquierda. 134 pulsaciones, 133, lo veis. Claro, va muy flojo estas tiradas, ¿vale? Bueno. venga, aquí lo vamos a dejar pago un poco para allá, hasta un trozo que empieza asfalto para asegurarme de que luego cuando recorte estaba se vean 20 y ya está y esto ha sido una sesión pues de recuperar más o menos tranquilo no hubiera tenido tanto tiempo, dos horas y pico que van salido hora y pico hubiera hecho 10 o 12 los que hubiera tenido tiempo a ritmo flojo y está. Venga, hasta la próxima. Si queréis ver la sesión a Strava Ángel RT3, ¿vale? Hasta luego, deu.